Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero presentaros una herramienta nueva que ha salido. Bueno, no es una herramienta, es un software que ha salido que nos va a ayudar a hacer presentaciones impresionantes. Sin ser diseñadores, ni tener habilidades de diseño, ni absolutamente nada. Vamos a poder hacer no solo presentaciones súper impresionantes, sino también videos, infográficos, gráficas normales, anuncios, una serie de cosas con PowerPoint. Esto es para PowerPoint y os va a ayudar a generar más ingresos online.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 Comparte el vídeo con tus amigos emprendedores para que podáis ponerlos en marcha y generar más ingresos online juntos. Y sin más dilación, quiero mostrarte lo que son las presentaciones impresionantes que acaban de salir hace muy poquito con Ingenious Slide. Ingenious Slide es un pack de templates para PowerPoint. PowerPoint. Esto no es Canva, esto no es Photoshop, esto no es Illustrator, esto es PowerPoint. Tiene un montón de templates que vas a ver ahora mismo. Esto es Ingenious Slide. Ingenious Slide para que crees videos enganchadores, impresionantes presentaciones, webinars que cautivan Irresistibles presentaciones de ventas. Mira, es larguísima la página de ventas, pero ahora la vamos a ver sin problemas. Mira, es esta, Ingenious Slide. Evidentemente tiene un montón de, de slides o de diapositivas. Ingenious Slide, es esta, Ingenious Slide, presentando en Ingenious Slide. Posibilidades ilimitadas, súper fácil de usar. ¿Qué incluye? Pues te incluye muchas cosas. Una masiva selección de cientos de animaciones Únicas, 50 módulos porque te cobren diferentes títulos, animaciones cautivantes, completamente animadas, diseños impresionantes, hechas multipropósito, todo con PowerPoint, diseñadas para exportarlas en alta calidad, súper fácil de personalizar y mucho más. La página es bonita, la verdad es que es súper bonita, mira ahí están vídeos, webinars, slideshows, varios campaigns, real estate promotions, sales speech, real estate presentation. Materiales de promoción, presentaciones generales, presentación de productos, materiales educativos y mucho más. Mira, esto es el tipo de imagen que te vas a encontrar. ¿ves? Voy a darle aquí al play. Mira. Así. Ah, este es el tipo de, de presentaciones que, que te vas a encontrar dentro de este pack. Un montón de templates. ves. Es, son muy sencillitas, pero no es lo único que tiene. Desde luego. Vamos a ver más. Infográficas. ¿ves? Unas infografías. Las infografías son súper bonitas. Vamos a darle clic para que las veamos también un poquito. Voy a poner unos segunditos cada una. A mí personalmente me encantan las infografías. Todo el mundo sabe que me encantan. Y tengo siempre muchas. Muchas. Todas las que puedo comprar, las compro. Míralas. Qué bonitas. ¿eh? Todas estas animaciones que estás viendo están hechas en PowerPoint. Mira qué bonita. Tú no tienes apenas nada que hacer. Simplemente te personalizarla, y eso es todo la exportas como vídeo y la usas a tu gusto, donde tú quieras ¿eh? super chulas, voy a pararla y vamos a la siguiente voy a ir lo más rápido posible business report, ya no voy a dar al play porque ya se, vemos más o menos qué es lo que hay, el call out pointers estas son súper bonitas también la verdad es que a mí el diseño me gusta muchísimo y por eso siempre tengo tantas cosas, mira, ves esto, estos punteros que se ven ahí, voy a darle un poquitito Nada más para que lo veamos. Mira, si vendes drones. <risa> Ahí están los call pointers. Mira, esto. Son como vídeos profesionales, pero hechos en PowerPoint. Y tú no tienes que hacer apenas nada. ¿Ves? Súper bonitos. ¿Ves? Ahí están los callo pointers. Que son los punteros de llamadas a la acción. ¿Ves? Mira qué bonitos. Súper chulos. Lo no voy a parar porque no voy a estar viéndolo todo el día. Roadmaps, ¿ves? Por los roadmaps animados. Infografías de computers en laptops. Esto es súper bueno. Si tú tienes negocios físicos o quieres venderle a negocios físicos, hombre, pues mira, aquí mismo lo tienes. Cover designs, súper chulas los cover designs. Customer feedback, ¿ves? Estos feedbacks son súper bonitos. animados. Testimoniales. Hechos y estadística. Estos son súper bonitos. Si tú tienes un canal de YouTube o quieres hacer un canal de TikTok, mira, aquí los tienes. Súper bueno. Feedbacks, planes a futuro, gadgets infographics, <ríe> súper bonito. Intro slides, que también son intros. El join us, nuestra visión, imágenes de producto, bueno, revisiones de producto, proyecciones de ganancias y, y crecimiento, infografías de puzzles, pirámides, en fin, hay un montón. Me voy a ir hasta el final porque si no, esto no acaba. ¿Ves? Un montón, un montón, un montón. Y súper bonitas esas me encantan, la verdad. De visión. Bueno, voy más abajo. Si no, no voy a acabar nunca. Mensajes de bienvenida. Y cuesta 37 dólares. Y ya está. 37 dólares en Yibisu. Pero si lo quieres gratis y estás en mi lista privada, lo tienes gratis. Simplemente tienes que irte a nuestro sitio donde tú ya sabes cuál es. Y descargar directamente ingenious slide evidentemente esta es la presentación del front end tiene más pero yo compré eh, tiene más y yo compré el reseller para poder dársela gratis a mi lista privada y si a ti te interesa si quieres comprarla aquí abajo te voy a dejar la descripción en el vídeo para que puedas comprarla por separado o si quieres entrar a la lista privada también te voy a dejar el enlace para que puedas suscribirte a la lista privada y por un pequeño fee mensual y una matrícula de acceso vas a poder tener todos los materiales que voy presentando en estos vídeos para la lista privada. Y si ya estás, corre, ya sabes dónde, prepara tu disco duro, súper potente y poderoso porque son muchísimos materiales. Esa es una cosa que la gente que está en mi lista privada ya lo sabe. Como hay tantas cosas, tantas descargas... Tenéis que tener un disco duro potente o bajar lo que realmente os guste y necesitéis. Porque os doy tantísimas cosas que os lleno todos los discos duros. Y este producto que es tan súper bueno lo puedes tener ya mismo. Si estás en mi lista privada corre ya sabes dónde. Y si no estás aquí abajo en la descripción tienes los enlaces para que puedas acceder o al producto por separado o bien a la lista privada y tener todo lo que voy presentando. bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí que tampoco quiero que sea muy largo este vídeo espero que te haya gustado este vídeo de las presentaciones impresionantes sin que tengas que ser un diseñador profesional ya has visto lo que se puede hacer con powerpoint tú simplemente cambias los textos los pones en español en inglés en francés en alemán en lo que tú quieras con el google translator puedes ofrecer este servicio en fiverr people power facebook donde tú quieras y poner a la disposición de la gente todo lo que tú puedes hacer con estas presentaciones. No puedes venderlas, eso no. Yo no te estoy dando los derechos de reventa, te estoy dando el uso para ti o para tus clientes, pero no derechos de reventa. Estos se pagan por separado y no son tan baratitos como se ponen en el vídeo. Bueno, marketer, lo dejo hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este video, que te haya sido muy útil. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para verlo y te recuerdo.